Soy la maestra Edeth Morales y voy a dar lectura a mi ponencia. Antes que nada, quiero agradecer a la maestra Andrea Gómez por la gestión del evento. Muchísimas felicidades y obviamente a la UAM Unidad de Iztapalapa por acogernos y por darnos oportunidad de hablar de estos temas. Sin más preámbulos, voy a darle lectura a mi trabajo, el cual titulé conceptualización de la blanquitud y del racismo desde una perspectiva histórica. El 16 de febrero del presente año, en el periódico La Jornada de Oriente, se publicó el artículo del doctor en Desarrollo Rural, Milton Gabriel Hernández, titulado Racismo, Clasismo y Sexismo Epistémico, la polémica en torno a una publicación del CONACIT". El origen que anima sus reflexiones gira en torno a los mensajes propiciados por la publicación que hizo dicho organismo público en relación con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Conacyt publicó en sus redes sociales que en el 2000 solo el 28.3% de la matrícula del SNI eran mujeres. En 2020 la, la cifra subió a 38%. El reto es alcanzar la paridad y con las nuevas políticas del SNI hemos trazado un camino para lograrlo. Acompañado del hashtag Mujer y Niña en la Ciencia, Ciencia por México. Aquí quiero hacer un paréntesis para aquellos que no son mexicanos para explicar qué es esto del CONACID y del SNI. Eh, el CONACID es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo público descentralizado del gobierno mexicano dedicado a promover la investigación científica y la modernización tecnológica de nuestro país. Por su parte, el SNI es el Sistema Nacional de Investigadores que reconoce a las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. Bueno, continuamos. El autor menciona que este mensaje tan solo alcanzó cinco menciones por parte de los navegantes de la web. Pero no sucedió lo mismo cuando publicaron el segundo mensaje que dice. Desde los albores de la humanidad, nuestros ancestros nacieron en sus casas, recibidos por parteras sin certificaciones ni diplomas. Hay manos que soban, que sostienen, que reciben, que bañan, que hierven, que maceran, que cosechan, que acomodan. Son manos de mujeres sales que nos han asistido a través de los tiempos, llevando con humildad a cada casa la medicina tradicional. Hoy reconocemos su aportación a los saberes que han dado forma a buena parte de las ciencias formales, acompañado por el hashtag Niñas y Mujeres en la Ciencia, Saberes y Ciencia, Justicia Epistémica. Ambas publicaciones anexaron la fotografía de una mujer que representara sus respectivas comunidades epistémicas, las científicas y las parteras. En el caso de las parteras, la fotografía centraba su foco en la acción que realizaba la matrona sobre el cuerpo de una mujer embarazada, es decir, la imagen capturaba el momento justo en que las dos manos de la anciana palpaban el vientre de la futura madre de familia. La imagen propicia de manera inmediata una relación entre esta acción con el producto de un vasto conocimiento ancestral aprendido por generaciones de mujeres parteras que no solo se resume al reconocimiento de las patologías relacionadas con los órganos femeninos, sino con todo lo que debe saber sobre plantas medicinales, sobre el cuidado del cuerpo de una parturienta, sobre la atención y acompañamiento psicoemocional de las mujeres embarazadas, sin mencionar el papel que juegan en sus respectivas comunidades. ¿Acaso esto último no es una prueba sólida de la solvencia epistémica por parte de las parteras? para acompañar el proceso de gestación, así como de asistir el parto de una mujer? De responderse no, entonces cabe preguntarse por qué no lo es. En un mundo de igualdad, no debería extrañar a nadie que el la colocara en un mismo nivel epistémico el conocimiento adquirido por una científica que el adquirido por una partera. Sin embargo, la realidad es diferente y las reacciones ante esta osadía fueron incendiarias hecho que ejemplifica perfectamente el racismo epistémico y teórico que impera en la visión del quehacer científico. Citaré solo tres ejemplos que el doctor Milton Hernández menciona en su texto, por ser los que a mi parecer explican por sí solos el profundo racismo epistémico del que pretendemos dar cuenta en este encuentro. Alguien escribió en la red haciendo hincapié en la diferencia que existe entre lo que es ciencia y lo que es pensamiento mágico. ¿Qué clase de supersticiosos manejan el CONACYT? Deberían leer aunque sea un folleto de lo que es la pseudociencia en oposición a la ciencia. Alguien más afirmó. No es posible que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promueva los saberes que lo que menos tienen es fundamentos científicos y que además asocie este tipo de cosas a la conmemoración de un día que justo busca que las mujeres tengan acceso a una educación científica y no a los saberes que suelen ser necesarios en donde se carece de ciencia. Es una pena. Un tercero, con evidente enojo, comentó, ¡Wow! ¿Qué es esto? No, no sé qué pretendes, María Elena Álvarez William. Con minimizar la esencia de la ciencia, alabando las tradiciones. Conacit es una institución que de facto representa epistemológicamente la construcción del conocimiento a priori. ¡Qué vergüenza me da haber sido becario con Acid en algún momento! El anonimato de estas personas nos permite medir, y escogí la palabra medir, y no otra, precisamente porque la medición representa una parte constitutiva del método científico, el cual, se sabe, permite generar nuevo conocimiento. En nuestro caso particular, nos ayuda a señalar puntualizar, indicar y ejemplificar que el racismo epistémico, en efecto, es algo concreto en la realidad y que evidencia no solo el distanciamiento que existe entre ambos conocimientos, sino la frágil vinculación entre ciencia y sociedad. Llegado a este punto, podrán preguntarse, ¿cuál es la relación de las publicaciones realizadas por el CONACIT con el problema de la blanquitud y el racismo? Una respuesta podemos encontrarla a partir de Franz Fanon. Para este psiquiatra, el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano, que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el sistema imperialista, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno, colonial. Gracias a esta definición podemos concebir distintos tipos de racismos, cuyo accionar en la sociedad dependerá de la historia colonial de cada país, puesto que en algunos el marcador será el color de la piel y en otros la pertenencia a una etnia, cultura, religión o bien por ser hablante de una lengua en particular. Es así como las élites occidentalizadas del tercer mundo, en tiendas africanas, asiáticas o latinoamericanas, reproducen prácticas racistas contra grupos etnorraciales inferiorizados, donde los primeros ocupan la posición de superioridad sobre los últimos. En este caso, la Academia Mexicana se percibe superior no solo en un grado epistémico, sino moral y social, para afirmar que el conocimiento indígena nunca estará a la altura del conocimiento científico. Ahora bien, es importante advertir que no pretendo generalizar sobre la postura de la academia frente al racismo epistémico, porque resulta imposible hablar de ella sin estar consciente del largo recorrido histórico que tendría que reseñar para entender las causas de su origen y los motivos de su dinámica actual. Lo que sí podemos hacer es recordar, como asegura Fernando Lolas, que, cito, las tres instituciones más perdurables de la cultura occidental se relacionan con la intermediación frente a lo divino, con la defensa del espacio y las personas y con la preparación de las nuevas generaciones. Por eso, iglesia, ejército y la universidad se encuentran en el occidente medieval europeo en forma notable e ininterrumpida. En tanto, con en tanto nociones genéricas de ordenamiento social, estas instituciones adoptan diversas formas según el contexto y la tradición. De estas tres instituciones, sí, Rosita, perdón, de estas tres instituciones, la que cobró un papel relevante fue la universidad, pues de, la, de ella egresa la élite intelectual encargada de llevar el progreso a sus países. Si ya desde los griegos se hablaba de un progreso social, la idea de un progreso científico para lograr el bienestar de la sociedad se comienza a delinear con Francis Bacon en la ilustración momento cuando se intenta crear una rama de estudios que descubriera las leyes que regían los asuntos humanos, como la física lo había hecho con la materia inanimada. Los naturalistas encontraron en la biología la explicación a ese orden natural que supuso la necesidad de un cambio epistemológico e ideológico tanto en la ciencia como en la sociedad y en el que destacó la idea de evolución. Esta idea, que significó una real revolución científica, provocó la creación de instituciones científicas cuyo objetivo principal fue el de proponer una nueva explicación de la realidad biológica y social. Bajo esta lógica nacen buena parte de los institutos, academias y escuelas científicas que tuvieron sus propias dinámicas tanto en Europa como en Latinoamérica, y donde la academia científica fue la generadora de de cambios importantes no solo en la ideología de los políticos, sino también en la manera en cómo viven y se relacionan socialmente los seres humanos. La llegada del siglo XIX, mejor conocido como el siglo de la ciencia, significó, entre otras cosas, que los individuos no solo adquirían una ciudadanía que los identificaba como parte de un estado-nación, sino que ahora su comprensión del mundo estaría determinado por un método que prometía dar respuestas más próximas a la verdad gracias a una metodología que no solo era puntual, sino rigurosa, el método científico. A partir de este momento, ninguna otra explicación tendría una validez tan contundente y tan categórica en las sociedades como fue la verdad científica. Es por esto mismo que las creaciones decimonónicas más importantes fueron precisamente las instituciones científicas, ya que serían las encargadas de llevar orden y progreso a las naciones. Dentro de este contexto fue la comunidad científica, precisamente, quien elaboró discursos cuya intención primera era hacer ciencia, pero que llevados al terreno de lo político, terminaron por justificar desigualdades biológicas y sociales entre los individuos y entre los países. valívar afirma que, cito, el racismo, y específicamente el racismo teórico, es universalista, de diversas formas. Supone la clasificación de las poblaciones, la división y jerarquización de las especies y también cuestiona la unidad de la humanidad. Invoca ciertos universales como la agresión humana natural o las tendencias a juntarse en matrimonio con alguno de los suyos. Por un lado, entonces el racismo teórico plantea la unidad de la naturaleza de la especie humana, sus orígenes y su destino, por otro, el racismo es particularista en la manera en que, la responde, en que responde esta pregunta y en su consecuente exclusión y opresión de categorías específicas de personas. ¿Quién entonces quedaría descartado en nuestro país por este racismo epistémico y teórico? Todos aquellos que no estaban dentro de la norma. Y aquí debemos recordar la crítica que George Canguilain le hizo al gremio médico cuando se referían a lo normal. Y a lo patológico. Para él, no existía ninguna ciencia biológica de lo normal, solo concebía una ciencia de las situaciones y de las condiciones biológicas llamadas normales. Esta ciencia era la fisiología. Paradójicamente, hacer referencia a estos dos conceptos fue una constante en las publicaciones de la comunidad médica y científica de fines del siglo XIX se refirieron en términos de normalidad y anormalidad no sólo para hablar del estado de salud de una persona, sino para explicar estados teratológicos, ahora conocidos como anomalías genéticas, así como también para señalar las medidas somáticas tomadas en indígenas y criminales, las cuales generalmente fueron clasificadas como anormales. De hecho, buena parte de las mediciones craneométricas, antropométricas y osteométricas que médicos y antropólogos físicos llevaron a cabo durante el siglo XIX, se realizaron en estas dos últimas poblaciones. Se midió el color de piel y ojos, estatura, musculatura, todo en el cuerpo de indios y criminales estaba sujeto a medición. Dichas mediciones rigurosas eran consideradas como garantes de una precisión irrefutable y con ella la eliminación de una especulación subjetiva, ofreciendo una mayor cientificidad a sus argumentos. Bajo esta base científica fue posible conocer con certeza quién poseía y quién no las características biológicas, intelectuales y morales para reproducirse en el país. De esta manera, quien valora el grado de progreso cultural y biológico de las poblaciones y de los individuos es una blanquitud que ha elaborado métodos, metodologías, e instrumentos cuyos parámetros de referencia parten del pensamiento y conocimiento occidental. La blanquitud, como dice Bolívar Echeverría, se basa en la apariencia étnica de la población europea noroccidental sobre el trasfondo de una blancura racial-cultural. Y esto, en términos concretos, se traduce en una forma de vivir, de comer, de vestir, de una estética, en resumen, en el hábitus de Brodieu. Mientras que la blanquitud configura un estilo de vida cuyo requisito indispensable es la blanquedad, es decir, la blancura de piel, el racismo permite señalar a los sujetos que en una sociedad no poseen dichos criterios. La ciencia, la política, la medicina y el derecho del siglo XIX se encargaron de estructurar los discursos de blanquitud y de racismo que decantarían en las formas asimétricas de relación social que actualmente son la norma en la población mexicana. Si bien es cierto que dichas relaciones ya arrastraban desigualdades desde la colonia, el color de piel no adquirió importancia sino hasta la aparición de la noción de raza a fines del siglo XIX. La preocupación colonial era demostrar limpieza de sangre, es decir, no tener un origen judío o moro, porque esto implicaba que no se podía acceder a ningún cargo público, pero para la ciencia decimonónica, la, nación, la noción de raza pasó de tener un uso socioeconómico en la época colonial a ser cobijado como una categoría en una práctica científica. Considero que el recrudecimiento del racismo racial, epistémico, estructural y teórico en el mundo comienza con las clasificaciones de las poblaciones humanas, pues se les confieren características biológicas, sociales y morales naturales a ellas. Una de las más importantes quedó plasmada en la tesis doctoral de Johann Blumenbach, la cual fue publicada en 1775 y que lleva por título Sobre las diferencias naturales en el linaje humano. En ella quedaron establecidas las clasificaciones humanas por todos conocidas. Caucasoide o blanco, mongol o amarillo, malayo, americana o cobriza y etíope o negra. Es verdad que Blumenbach fue un gran defensor de la unidad de la especie humana. Es verdad que su pensamiento es mucho más rico y vasto. Para reducirlo solo su estudio de la distribución y variabilidad biológica de la especie humana. Sin embargo, su análisis científico contribuyó a la clasificación arbitraria de la humanidad, donde la población blanca fue la más beneficiada de todas. La blanquitud y el racismo deben ser reconocidos como constructos históricos que deben ser releídos y resignificados desde una descolonización epistémica y, por supuesto, desde el antirracismo. Retomando las reflexiones que motivaron este planteamiento, concluyo que no existen epistemologías cuya verdad sea absoluta. Lo que existe es la creencia de que una de ellas es superior a la otra. Parafraseando al Dr. Milton Hernández, cito. Es perfectamente compatible ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores, dictar cátedra en alguna universidad o tener un postdoctorado y al mismo tiempo tener una miope y reducida visión de la diversidad cultural del país y en consecuencia asumir que las prácticas culturales de los pueblos indígenas son salvajes, atrasadas, prehistóricas y hasta criminales. Muchas gracias.